Buenas tardes a todos, boas tardes a quien me entiende en portugués. Es un honor estar aquí con vosotros y permitirme que una primera palabra de agradecimiento, que no es un autoelogio, porque además yo pertenezco a esta sociedad española de divulgadores de pero me permitís que saluden mis compañeros en esta sociedad y vosotros porque estáis aquí y que con todo este esfuerzo estamos levantando esta sesión de divulgación de la doctrina espiritista también, pero con un enfoque científico. Y eso me da entrada exactamente al tema que voy a tratar. Evidencias científicas de la comunicación de los espíritus. Bueno, lo que os traigo es tan solo mi verdad. Hemos escuchado a Oscar justo ahora hablando de realidad. Hay una diferencia entre realidad y verdad que uno debe de saber. Es decir, la realidad es el todo y es inaprehensible para cualquier ser humano. Porque es muy compleja, tiene muchos detalles. Si hay un ser en el universo que la pueda coger, ese será Dios por su perfección. Os doy un ejemplo, una metáfora. Imaginad que... Tenía en mi mano ahora un vaso, aquí está él, voy a ponerlo en mi mano, vale. Esta realidad vamos a describirla de una forma muy sumaria, es un vaso con agua, vale, es la realidad. Yo la miro y digo, bueno, está medio lleno de agua, pero si pido ahí a un compañero, me dirá, no, no, no, no, está medio vacío. Y otro, más allá, me dirá, no, no, no, no, está 50% de agua y 50% de aire. Interesante, los tres están ciertos, ¿vale? porque Los tres están usando su verdad. ¿Qué es esto entonces? La verdad. La verdad es tan solo una versión de la realidad. Entonces hoy os voy a contar mi verdad, que además espero que sea controvertida. Porque si lo es, significa que dentro de vosotros habrá alguien que tiene, está viendo esta realidad de otro punto que solo puede ser enriquecedor. Y podemos juntar las dos y salir los dos de, de aquí con una mejor. ¿vale? Entonces, en mi verdad, veo que para llevaros mi idea, Debo de hacerlo de esta forma, vamos empezando con las bases filosóficas del espiritismo, después seguiremos con qué es esto, qué es esto de la comunicación de los espíritus. Uno, uno se va a presentar a otro un concepto, tiene que claramente definirlo si es posible o por lo menos conceptuarlo con precisión para que los dos estén hablando. De lo mismo con el lenguaje que es siempre muy corto. Y además también se debe de marcar los límites de la validez de lo que vamos a hablar. Y ¿vale? eso haré en este segundo paso. Después, como estamos hablando de ciencia, bueno, tendremos que elaborar una, una tesis, una justificación filosófica de algunos hechos que os presentaré. ¿Vale? Así, así, lo, así lo manda el método científico que lo re, revisaremos también aquí en esta fase. Tras tenermos elaborada una hipótesis, bueno, la vamos a sujetar a la experimentación. La vamos a contrarrestar con experimentos, con evidencias, y a ver si se aguanta. ¿Vale? Si se aguanta muy bien. Se nos aguanta, vamos a, a reajustarla o tirar esta basura y coger otra, ¿vale? Bueno, y el resultado final, ya llegaremos a lo que sobre de esta hipótesis y llamaremos una teoría creada. Este será el camino que os propongo para hoy. Empecemos por la base. A ver, se sale, se sale. No sale ahí. Puedes darme ali al dedito. Ahí está. ¿Fui yo o tú? Yo, hombre. Este mando es potente. Muy bien. Aquí tenemos. Bueno, una primera evidencia de verdad y realidad. Hemos escuchado hoy ya aquí con Paula. Ella habló en una conferencia sobresaliente, magistral, sobre exactamente la investigación científica dentro de la espiritualidad y tal. Y... Pasó por un momento en que habló de unas bases de esta doctrina. Si os acordáis, él habló de seis. Y yo, en mi verdad, que la verdad también son un resultado, primero, del objetivo con que un investigador mira a una realidad. Segundo, el conocimiento previo que el observador, que el investigador tiene de esa realidad. Y para mí me basta, me basta, en términos de objetivo, me basta coger solamente estas cinco. Bueno, como sabéis, el espiritismo es una filosofía que tiene bases científicas de algunos de sus bases, algunos de sus bases filosóficas, y de toda esta investigación lo que se quiere es que produzca orientaciones de, de conducta para que el hombre siga más rápido en, en, en el camino del progreso. Estas orientaciones tienen que ser ético-morales, como refirió Antonio Ledó en la primera Primera conferencia, ¿Por qué? porque estamos en el dominio de la filosofía. A un, a un espírita no puede que se sienta bien haciendo algo solamente porque todos lo hacen. Eso es costumbre, como decía Antonio. vale A un espírita tiene que hacer lo que cree que es correcto, pero tener una justificación. Por eso son consecuencias ético-morales, porque ética... Es sinónimo de filosofía moral. Muy bien. De, de estas cinco bases, tiene distintas naturalezas. Todas ellas tienen una explicación filosófica bajo la doctrina. Pero, ojo, ¿eh? Dios, la más importante. Dios, causa primera, lo que queramos llamar. ¿vale? Ahí está. Exactamente, porque creó todo. Creí Dios en mi humilde percepción. ...que nunca pasará a detener una naturaleza científica. ¿Por qué? Porque no la podremos de definir, medir, avaliar... ...no la podremos llevar a un laboratorio, ¿verdad? Creo yo. Él sí, esta entidad sí que nos creyó, sí que puede. Entonces, ¿cómo llegamos a esta entidad? Con la razón, filosóficamente. Pero claro, enderezar el todo... ...del conocimiento que constituye todas estas bases, claro que algunas de ellas... ...por ejemplo tenemos aquí espíritu, ¿vale? Sí, espíritu, ya hoy se tiene algunas evidencias, ya fueron referidas aquí algunas. Por ejemplo, Paula habló de experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo, con un trabajo maravilloso de Pim Van Lommel, que tiene un libro en, en, en castellano, La conciencia en el más allá, capas azules, os, re, os recomiendo, ¿vale? Es que es enseña evidencias. Pero mirad qué es la ciencia. ciencia es la hija de la filosofía, exactamente por eso. Porque, por ejemplo, aquí, para todo este conocimiento, y, y, y, y además con este, desde luego, por la razón lo podemos justificar. Y ahí, como Platón decía, filosofar es justificar una creencia que se tiene por verdadera. Nos lembró Antonio Ledo también esta mañana. ¿vale? Pero su discípulo Aristóteles se dio cuenta que del conocimiento a que se llega solamente por la razón, de esas creencias verdaderas que ya se han logrado justificar con la razón, habría algunos fenómenos, evidencias de esa gran realidad que se podrían medir, comprobar, llevar a un laboratorio. Entonces Aristóteles, que es conocido también como el padre de la ciencia, dijo que la ciencia sería la creencia verdadera justificada, hasta aquí filosofía, y además comprobada. Medida evaluada. vale. Entonces, en espíritu, comunicabilidad de los espíritus, reencarnación y pluralidad del mundo, sí que en este momento, al día de hoy, ya tenemos varias evidencias científicas. Voy, me detendré en esta. Pero antes, también, y porque, como os he dicho, hay que o definir, si es posible, o conceptualizar lo que estamos hablando, yo necesito de exactamente empezar por definir o intentar conceptualizar con precisión lo que yo entiendo por espíritu. ¿Qué entiendo yo por el espíritu? Bueno, me perdonará Alan Kardec, voy a copiarlo. ¿eh? Él escribió en 1859... Un libro que desafortunadamente no está incluido en la codificación básica. Pero es esencial. ¿Qué es? ¿Qué es el espiritismo? Y en ese libro, tiene dos capítulos. Si ides al segundo capítulo, pregunta 14, ahí está una definición correcta. Y él dice así. El alma es un ser simple. El espíritu es un ser doble, ¿por qué? Porque es la suma del alma más el pie y espíritu. Y el ser humano es un ser triple, ¿por qué? Porque es la suma del alma, del pie y espíritu, que los dos son espíritu y un cuerpo. ¿Vale? ¿Qué entiendo yo por espíritu? Exactamente esta suma de alma y pie y espíritu. Así que la validez de esta mi verdad se cerrará válida para por ejemplo este mundo donde se cumplen reencarnaciones porque el pie y espíritu solo es necesario para mundos donde se va a reencarnar el pie espíritu es una especie de un guante o de los cables que conectan el ordenador a sus periféricos en un planeta divino donde la materia ya no, no, no pinta nada, no se cumplen reencarnaciones, no es necesario el pie y el espíritu, entonces no hay espíritus ahí, hay almas. El principio inteligente se queda en su base más sencilla, alma. Hablar de, del espíritu, en, para mi ponencia, es hablar de alma más pie y espíritu, semimaterial, ¿vale? con algunos efectos, visuales, auditivos, etcétera, etcétera. Muy bien. Vale, entonces, ¿qué es esto? Bueno, vamos a ver en tiempo de Kardec mmm, lo que era, lo que era esto. Y vamos después saltar para el ciclo pasado y nuestro ciclo a ver qué evidencias se han desarrollado. Vamos a empezar por tiempo de Kardec. de dezembro de 1847, uma família de origem alemã se instalou em uma modesta casa no vilarejo de Redesville, estado de Nova York, nos Estados Unidos. A família Fox era formada pelo Sr. John Fox, sua esposa Margaret Fox e seus filhos. Entre eles, as duas filhas, Kate e Margaret, como a mãe fenômenos interessantes passaram a acontecer na casa dois meses depois da família chegar eram batidas leves arranhões nas paredes e nos móveis os ruídos aumentavam cada vez mais na noite de 31 de março de 1848 houve uma série de sons muito fortes e contínuos a garota Kate Desafiou a força invisível a repetir, com algum barulho, a quantidade de palmas que ela batia. A resposta foi imediata. Margaret Fox, a mãe, fez um teste. Perguntou algo que somente ela ou algum familiar podia responder. Perguntou as idades de seus filhos. A resposta... Veio com exatidão. Perguntou se era um espírito que batia. Duas pancadas responderam sua pergunta. Assim, Margarete iniciou uma espécie de entrevista, onde acabou descobrindo que aquele era o um espírito de um homem que foi assassinado naquela casa e que seus restos mortais estavam enterrados na adega. Na época dos fenômenos, as duas garotas, Margaret e Kate, foram afastadas de sua casa, pois suspeitavam que os fenômenos eram ligados à presença de ambas. Entretanto, os ruídos acompanharam as irmãs Fox. Em algum tempo, os fenômenos já aconteciam nas residências de outras famílias. Isso fez com que surgisse uma onda espiritualista que passou da América para a Europa, onde o terreno já estava preparado para o estudo, aliada ao desenvolvimento científico. A forma mais comum de manifestações na Europa foi a das mesas girantes, fenômeno que chamou a atenção de filósofos como o intelectual Denizardi Hipólite Leon Rivail futuro, Alan Kardec. Muy bien, a este tipo de comunicación se llama hoy transcomunicación mediúnica, pero también se dice mediunidad en términos más generales. Y fue muy bien detallado por nuestro compañero Sergio esta mañana, con evidencias, aunque indirectas, que evidencian que donde reside cómo se como se procesa. Bueno, era esta la única forma que existía en el ciclo XIX. 19. Pues el tiempo fue pasando y mirad lo que ocurrió en el ciclo 20. Now according to science, when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 In September 2005, Vicki Talbot of Bellingham, Washington, received a message on her answering machine from her son, Braden. <laughs> Braden had been dead for over four years. In January 1994, Mark Macy of Boulder, Colorado, received a telephone call. The caller identified himself as a European psychologist named Konstantin Raudeva. <laughs>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 Comunicación entre dos dimensiones distintas, físicas, ambas, o no físicas, o física una y no física otra. ¿vale? Muy bien. Y de una forma que más agradable para, las, para el paradigma mecanicista y materialista de nuestras ciencias, porque están ahí, enregistradas, en, en, en aparatos de, de registro de voz, sean... USB, grabadoras de USB o de cinta, en, en, en televisión, en vídeo o en cámaras digitales. Os enseñaré todo esto. Mañana iréis a tener aquí un experto en psicofonía. Pedro, ¿estás por ahí? Pedro, Pedro Amorós. Ahí está él. ¿eh? Mirad, mirad. Eh, eh, eh, interesante, me contestó con sonido. ¿eh? Ya está. Empujando a la cosa a su. A su... <risas> en psicofonías. Vale, tendremos a Pedro Amorós, que es un, un investigador de primera línea que tenemos en España con muchos años, así que no me detendré mucho por, con psicofonías, voy a intentar cubrir lo, los otros rangos de ellas, pero sí, que pasaremos por ahí. Muy bien, entonces, ya está, para mí, considero que está bien conceptuado Por lo menos, o definido. A lo que vamos. ¿Vale? Muy bien. Entonces, siguiendo, vamos a construir una, hip una hipótesis de justificación de estas voces que al final que se dicen que son los muertos y coinciden con los golpes, las mensajes que se recibían en tiempo de cardea y tal. Muy bien. Bueno, pero para eso tendremos que coger del método científico, ya que quiero mojarme y meterme en. En, en evidencias científicas. ¿Cómo os acordaréis, por lo menos para aquellos que trabajan con el método científico, con ciencias o con informes de sus experimentos? Bueno, el método científico tiene dos fases, una fase filosófica y una fase científica. Es decir, que en una primera fase se observa, se observan fenómenos, se hacen preguntas y se construye una hipótesis con con el conocimiento previo que se tiene. Estamos solo involucrando la razón. Por eso estamos en el dominio de la filosofía, que es una creencia verdadera justificada. Estamos intentando buscar justificaciones para un hecho. ¿vale? Y cuando ya tenemos una hipótesis, bueno, la vamos a sujetar a experimentación, vamos a sacar conclusiones. Si la, si la experimentación denega la todo o parte de nuestra hipótesis, bueno, si es parte vamos a ajustarla, si es todo a la basura, empezamos con otra y tal, y seguimos y vamos sacando conclusiones, de documentación y seguir aprendiendo. Entramos entonces en la fase científica, que es decir, pasamos de una creencia verdadera justificada a una creencia verdadera justificada y probada. Le vamos a un laboratorio, repetimos las cosas y tal. Muy bien incluso el espiritismo porque es una ciencia se, se sujeta a esto Mira, por ejemplo en este libro el evangelio según el espiritismo capítulo 19 que tiene este título la fe transporta las montañas está dito ahí la fe inalterable es aquella que puede hacer frente a la razón en cualquier momento es decir que el espiritismo tampoco trabaja con la verdad esa no trabaja con verdad. ¿vale? Y claro que Kardec en este libro, el último, la Génesis, que tiene tres partes, pero en la primera parte, se va al capítulo 1, donde habla de los caracteres de la revelación espiritual, en el párrafo 55 él dice así, el espiritismo como ciencia sigue al lado de las otras. Y si en algún momento, alguna de las otras ciencias, presentar una mejor verdad justificando un fenómeno o un postulado anterior del espiritismo y el espiritismo lo acepta, exactamente porque es una ciencia, es una filosofía y ninguna filosofía, ninguna ciencia trabaja con la verdad absoluta que esa no es apreciable para el hombre, trabaja sí con verdad y, y no nos vamos a enamorar de, de nuestra verdad, por favor por favor, si alguien nos presenta una verdad mejor, justificando, vamos a tirar nuestra a la basura. Eso tiene beneficios y coger esa otra, porque los dos progresamos o construimos una mejor verdad. Vimos el vaso de agua integrando dos perspectivas o tres, ¿vale? Muy bien, esta es la naturaleza también de esta ciencia, e incluso... Hay un señor, un investigador que ya es fa fallecido o desencarnado, como queráis, en estas fechas, es Hernán Guimarães de Andrade, un brasileño, que adoptó el seudónimo de Carl Goldstein y escribió un libro muy interesante sobre transcomunicación e instrumental, donde él escribió algo que es un, un científico también palestrante, conferenciante espírita, que a lo mejor algunos conocerán, Mauro Rodríguez y que, está, que dice que lo que nunca se puede perder es el espíritu científico, racional, investigador y motivado que el codificador Alan Kardec nos dejó. Pues mis amigos, esto nos distingue, por ejemplo, de algunas doctrinas espiritualistas más dogmáticas que algunas se podrán llamar religión, ¿vale? Muy bien, entonces, basado en el método científico, vamos ahora a elaborar nuestra hipótesis. Entonces, vamos... Que vamos a observar? Voces, mensajes, imágenes anormales, que se afirman como siendo de los muertos. Vamos a preguntar, ¿quién las produce? Y vamos a hipotetizar No hay efecto sin causa. Voces, mensajes, imágenes tienen una causa. Los comunicadores afirman que están muertos. Los muertos si existen son espíritus. Si no se logra demostrar otras causas, entonces son de los espíritus, ¿vale? Hasta ahora el cirugismo creo que cuadra. Muy bien, ¿vale? Esta es nuestra hipótesis de investigación. Muy bien, ahora vamos a sujetar esta hipótesis a experimentación. Vamos a subir aquí nuestro patamar de conocimiento y vamos a esta área. Bueno, ¿cómo lo voy a llevar ahora? Bueno, la transcomunicación instrumental... Hoy por hoy, hoy por hoy, se conocen tres ramas, voces, imágenes y texto. ¿vale? Me voy a basar bastante en esta referencia que os hablé ya. ¿vale? Es un libro que a lo mejor se podrá también obtener en castellano. Muy bien. ¿Qué es esto? Una definición. Una de las disposiciones para recoger comentarios de voz, imagen y texto que se afirman ser de los espíritus, entendidos espíritus en esa definición que intenté daros, alma más pie y espíritu, a través de medios electrónicos y en paralelo con la transcomunicación mediúnica a través de medios humanos. Muy bien, empecemos por las voces. Las voces tienen también, y aquí Pedro sabrá mejor que yo, pero sí, que tienen las EVP o psicofonías, vale. tienen las voces directas de radio y tienen también mensajes por teléfono. Una breve descripción de qué es esto. Las EVPs las, o psicofonías se obtienen eh, no de forma interactiva. Por ejemplo, mi herramienta para investigar en voces es esta que tengo aquí que estoy usando ahora para grabar esta conferencia y colgarla también en mi canal de YouTube. Y con este aparatito, que por acaso es USB, pero no, no tendría que ser, podría ser de cinta, ya veremos que no es una cuestión física-material. Pues me cierro en mi casa en un, en un estudio donde controle todos los sonidos y tal, dole al botón de, de grabar, hago una pregunta si está ahí alguien que quiera hablar conmigo y tal, y me pongo calladito, escuchando todos los ruidos y tal, a ver si escucho algo. Normalmente no escucho nada, pero cuando termino ese minuto, lo meto en el ordenador con un software de amplificación y al final me doy cuenta muchas veces que está ahí una anomalía. A veces es una contestación a mi pregunta, otras veces no, pero sí que está ahí una anomalía que no la había escuchado. vale Estas son las psicofonías, pero Pedro, ahora esto mejor que yo pero algunos de los investigadores más disciplinados, más motivados, que no es mi, mi caso porque eh, lo, lo hago, mi objetivo al, al investigar es obtener una comprobación más de que yo ya tenía la certeza a través de la, la medida humana, pero en nuestros días es, es distinto poder hablar el lenguaje e enseñar evidencias a los científicos, a los científicos del paradigma mecanicista, materialista. Vale. Entonces, de ahí que no fue mucho más allá. Me quedé con psicofonías y también con imágenes, ya hablaremos. Pero sí que hay investigadores que van más allá y obtienen una interactividad, que es voces directas de radio, es decir, Hacen la misma pregunta con un radio que lo ponen con ruido blanco fuera de cualquier transmisión para que no se, no se equivoquen. Y bueno, hacen la pregunta y el radio le contesta. Hay una interactividad como si fuera con mi divinidad humana. Se hace una pregunta al espíritu y el espíritu contesta a través del medio. vale Sí, os enseñaré evidencias. Por fin, también hay por teléfono. Vamos a ver gente que coge el teléfono y del otro lado está un espíritu. Muy bien, empecemos por las psicofonías. EVP was apparently first noticed in the early 20th century when unexplained messages were said to have appeared in telegraph, telephone and early sound recording systems. As communication technologies developed, The idea of using them to contact the souls of the departed fired the interest of a number of well-known scientists and inventors, including Alexander Graham Bell, Nikola Tesla, and even Thomas Edison, who proposed building a device to capture spirit voices. In 1939, Attila von Soleil, an American photographer, claimed some success at EVP using a phonograph record cutter, and in the 1940s with a primitive wire recorder a precursor to the modern tape machine that recorded sounds on spools of thin magnetic wire. Then, as tape recorders became popular in the 1950s, people reported hearing mysterious voices in their recordings. The first person to research EVP in depth was the Swedish artist and filmmaker Friedrich Jurgensen. In 1959, he was using his portable recorder to tape nocturnal bird sounds for a documentary. On playing back the tape, along with the sounds of the birds, he was amazed to hear faint voices discussing nocturnal bird sounds. Convinced that he was recording messages from the dead, Jurgensen devoted the rest of his life to researching the phenomenon. He went on to record thousands of voices in several languages, established that they often interacted with the experimenter, And published his findings in several books. One of Jurgensen's pupils and collaborators was the Latvian psychologist and philosopher Konstantin Raudova. Raudova worked endlessly to persuade scientists and the public that with simple recording equipment it was possible for the dead to speak to the living. During his lifetime he recorded 70,000 voices in six different languages. The experimenter states that, in his opinion, man cannot grasp the events after death with his intellect. A voice replies in German: "Er kann." Er kann. He can. Er kann. German physicist Ernst Schenkowski was an early EVP experimenter. I began in 1976, and after the second or third test, mm. I immediately got voices. Saying, We are the dead, we are alive, we are able to think and to speak. Well one of the first extraordinary voices I received 14 days after I started was the voice of my late father, and he addressed me with my nickname he used when I was a little boy Mis amigos esto fue el principio. El principio es que se desarrolló por allá. Ya en este ciclo yo también me involucré, como digo, mi maestra es esta señora, doctora Anabela Cardoso, que ahora está retirada, fue cónsul general de Portugal en Vigo y tiene, lleva muchos años de, de investigación en, en voces. Y ella fue mi maestra. Y bueno, ha producido ya también un libro, con un, un disco con voces y tal. Ha publicado algunas cosas en, en en sitios bien conceptuados sobre ciencia, neurocuantología y tal. Muy bien, esto, EBPs, EBPs. Pero, como he dicho, hay otra área que normalmente es en secuencia. Se empiezan por las psicofonías y los que persisten eh, van adelante. Parece que los comunicadores perciben que hay un interés eh, y propicían, crean condiciones para que ocurra una interactividad. Vamos a ver que es, es eso a través de radios voces directas de radio Por varios años, Dr. Annabella Cardoso conducted successful sesiones sessions EVP en su casa, en España. En 1998, durante una EVp session, Dr. Cardoso was using one of her older radios to provide white noise for an EVP experiment. Suddenly, out of the radio came a direct response to one of her remarks, spoken in her native Portuguese. Dr. Cardoso says that these voices have often called her by her childhood nickname, Bella. They always called me Bella. Bella was my child's name. I am Ana my family still today. They call me Bella. Uh -huh. DRV voices come out of radio receivers. Couldn't stray radio broadcasts be the source of these apparent communications? I would say to the skeptic that stray radio emissions do not reply to you when you ask who is speaking. Stray radio emission will not tell you it's your brother Luigi. I mean, that's nonsense. Marcella Bacci of Grosseto, Italy, is the world's most successful practitioner of DRV. Since the 1940s, Bocce has been picking up the voices of the deceased on old vacuum tube radio receivers. In over six decades, Bocci has never charged for his services or accepted a single donation. Scientists and researchers from around the world have investigated Bacci. Engineer Paolo Pressi and his colleagues from Il e Laboratorio have been investigating him since 1974. To date, no one has ever found the slightest evidence of fraud. Despite nearly four decades of accumulated evidence, some skeptics still insist that the voices could be faked by transmitting them from a remote location. But repeated scientific analyses have ruled this out. And have also established that the voices themselves are highly anomalous and do not originate in a human vocal tract in 2004 a group of afterlife researchers including dr annabella cardoso professor david fontana robin foy and physicist mario festa joined engineer paolo pressi for a session at Bocci's center in Grosseto. dicembre del Initially the voices emerging from Bacci's radio spoke in Italian, but then Bacci reminded them about his English speaking guests. Senti, ci sono anche degli inglesi, degli amici che vengono da molto lontano. Sorry Bacci. Sorry, sorry. Thank you for your hard work. Congratulations. <laughs> Muy bien, esto es son las voces directas de radio. Pero os había dicho que la última dentro de las voces anómalas es con teléfonos. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Do people actually receive phone calls from the other side? In the 1970s, two veteran parapsychologists, Scott Rogo and Raymond Bayliss, set out to answer this question. After investigating numerous cases across the US, they concluded that phantom phone calls were not only real, but also surprisingly common, estimating that hundreds were received every year in the US alone. As with other forms of ITC, people claimed that they clearly recognized the voices of deceased friends and loved ones. There's actually a tradition of ITC researchers passing on, going to the other side, and then contacting researchers on this side. According to many ITC researchers, the undisputed champion among afterlife communicators is the Latvian born experimenter Konstantin Raudeva a psychologist, philosopher, professor and author who spoke a half dozen languages and died in 1974. This It was a spring morning in 1992 when I received my first telephone call from the other side, from Konstantin Raudova. Mark Macy had been preparing to conduct an ITC experiment involving very low frequency radio transmissions. According to Macy, the caller identified himself as Raudova and offered advice regarding his experiment. He had no way to record phone calls at the time, but he was prepared when the caller rang again. Hello? Yes? The conversation lasted for several minutes. The caller's voice was clear as a bell, and his advice regarding Macy's experiment was sophisticated and technically impeccable. respectively. It was the most moving experience of my life. It was just very humbling and uh, such an amazing experience to receive contacts from the other side through a telephone. These conversations weren't limited to technical advice. They often touched on human social issues and suggested that the insights provided by ITC might lead to a more just and peaceful world. You know, black, world can be. Violent. That's one of those things we want to prevent by ITC. The violence. Yo no investigo en esta área, pero tengo un amigo en Luxemburgo que trabaja en esas central centralinas telefónicas del 112, el número de emergencia, y un día, y él también investiga, él investiga en estas áreas del teléfono, y un día él suena el teléfono y coge el teléfono, y del otro lado escucha una voz muy alterada y tal, como, oye, aquí hay mucha, muchos muertos alrededor mío y tal, y el tío, bueno, cálmese, cálmese, por favor, cálmese. Vale, está, se siente seguro, está seguro. Sí, sí, sí, sí. Pero, vale, ¿dónde está usted? Estoy en el cementerio. Vale, es que son de broma también los espíritus, ¿vale? Era un espíritu, era una voz, era una voz que entró. Claro, estaba en el cementerio viendo una serie de, de muertos ahí. Muy bien, vale, como os he dicho, otra rama. De estas evidencias son imágenes que se dividen en vídeo y fotografía. Vamos a ver qué es esto. Hansen spent his later years in the southern Swedish town of Hur and died in October 1987. At the exact moment of his burial, his friends Claude and Ellen Thorlin who lived about 250 miles to the north, near Stockholm, experienced a strange phenomenon. According to Mrs. Thorlin, she heard an inner voice prompting her to switch on her TV and tune it to an unused channel. As she did so, the screen went dark. Then a spot of light appeared, which grew into this image. As if to fulfill his own prediction, Jurgensen was not the first to produce images of the deceased on a television screen. That honor probably belongs to Klaus Schreiber of Aachen, Germany. Schreiber constructed a video feedback loop, which produced highly unstable forms that he was told could be manipulated by those on the other side. By 1984 Schreiber's perseverance paid off and he began to receive many remarkable images. By laboriously advancing his tapes frame by frame, Schreiber was able to isolate and study these single images or short sequences in which the pictures would often emerge from random shapes. No account of visual ITC would be complete without mentioning Robert Vandenbroek, who lives near the tiny village of Hoeven in the Netherlands. When we visited Robert in February of 2014, we brought two video cameras to test and document his talents. To preclude any tampering or substitution, we brought our own still camera which had no built-in memory, and we used a distinctive type of memory card that had not been manufactured for at least five years. We numbered each card in advance and erased it in full view of the video cameras prior to every test. All of our tests, Robert stood in front of a dark blue curtain in his small living room in approximately this position. At the end of each test, he handed the camera back to us and we placed it on this coffee table to unload the memory card into a password-protected laptop computer. The camera, the computer and all the memory cards remained visible to us at all times. Here are some of the images that appeared under these conditions. In this one, a curious energetic swirl resolves into an apparent human hand. Most intriguingly of all, two distorted images appeared that resembled Friedrich Jorgensen in his later years. Así es la realidad. Yo, como os he dicho, también investigo alguna cosa en imágenes, pero no a solas. Investigo con esta señora, Mariana Casademón, de Cataluña, que es, es una de las, de las autoridades, diría así, mundiales en esta investigación con imágenes. Eh, eh, bueno, yo lo mejor que he podido hasta hoy, esto es mi abuela que ha muerto en 1993, y lo mejor que yo he obtenido es esta imagen, que no tiene valor científico ninguno más sentimental que yo quiero ver a mi abuela las imágenes son el pariente pobre de estas anormalidades porque ellas no hablan están ahí algo está ahí pero darle contenido ya es el experimentador muy bien por último texto texto en medios digitales en ordenador vamos a ver Technical writer Mark Macy of Boulder, Colorado has been one of America's foremost investigators and advocates of instrumental transcommunication. In October 1995, a colleague in the small European country of Luxembourg sent a message to Macy that purported to be one of many that had appeared on her home computer. As with the home tape recorder in the 1950s, the advent of the personal computer in the 1980s and 90s gave rise to claims of anomalous messages that seemed to appear out of nowhere, often on simple machines that had no connection to an outside network. This message, addressed to Mark Macy and one of his collaborators, claimed to be from an obscure journalist named Arthur Beckwith, who was born in England in 1832, was married in Jamaica, and eventually settled in Brooklyn, New York. He died the same day the Titanic sank in 1912. I hired a private investigator in England to uh, look up the records of Arthur Beckwith in that area, and Arthur Beckwith turned out to be born in 1832. Arthur mentioned in his letter that he was employed by the Sun, and the Brooklyn Daily Eagle, and the Citizen. So I went to the public library in Brooklyn, New York, and we found out that, sure enough, Arthur Beckwith was employed on those newspapers, and we found his obituary. A colleague of mine went to the National Archives in Washington, D.C. The census records showed that Arthur Beckwith was a 68 year old widower in the year 1900 living at 150 Skirmerhorn Street in Brooklyn. Arthur also mentioned a man in his letter named Bill H. Lynch who had been a rector at St. John's Roman Catholic Church in Lambertville, New Jersey. So we went to that New Jersey church and sure enough we found a record of William Lynch who Was a rector at that at the time. Bueno, con todas estas evidencias, yo pienso que serán los espíritus, los muertos, porque además te dan detalles muy precisos. Pero las evidencias están ahí. Otra cosa es eh, justificarlas, darle una semántica. Parece que sí, pero tenemos que escuchar a otras posibilidades. En el contradictorio, lo que, lo que normalmente... Se ve. Otras hipótesis, nos dicen, por ejemplo, que las voces comunos, comunes, comunes captadas al azar o que corresponden estos, estas evidencias a fenómenos psicocinéticos independientes y voluntarios con características poltergeist. Bueno, vamos a intentar contestar esto. Bueno, la primera captación al azar no explica ni la forma poliglota de varios idiomas, como hemos visto en voces directas de radio, de muchos meses, ni las conversaciones entre comunicadores e investigadores en voces directas de radio la interactividad no está a ver cómo, cómo pueda responder al comportamiento aleatorio de, de, de eso, de, de al azar. Por otro lado, tan gran capacidad psicosinética, si alguno de nosotros detuviese esa capacidad unida a la frecuencia de ejecución que se ve, que se repiten todos los días a la misma hora y tal, cuando, cuando el experimentador empieza teniendo una rutina, no son compatibles con la realidad cotidiana. No me parece. Y más, hay que preguntar, entonces, si así es, si yo puedo producir esas, voces, esas imágenes por mi mente, por mi cerebro, por mi alma, por lo que sea, por mi principio inteligente, ¿Por qué es necesario encender la grabadora? Porque si yo no enciendo la grabadora, no registro la voz. ¿Vale? Entonces podría obtenerla directa. Porque el inconsciente prefiere un proceso de interferencia electromagnética tan complejo, si al final podría usar medios mecánicos más sencillos. ¿Por qué? No me cuadra. ¿Vale? Lo que dice la explicación de la filosofía y ciencia espiritista. Aquí tenemos que. Lendo este capítulo, nos parece que sea un fenómeno de medida de efectos físicos, ya que una onda electromagnética, luz, es materia, de acuerdo con la física cuántica, en la trilogía de los elementos que constituyen el universo. Que bien, Dios, principio espiritual, principio inteligente, y lo confirma la física cuántica. En este proceso, ¿cómo se procesa la medida de efectos físicos? Aquí está, tenemos un espíritu comunicante, tenemos un medio perispíritu del comunicante, cuerpo espiritual, fluidos espirituales. De aquí tenemos ectoplasma y por acción de esto se producen efectos físicos, una voz enregistrada es un efecto físico, una imagen, sea en la tele o sea en una cámara, es físico, vale, y más, mirad, en la genesis se así que un espíritu puede actuar sobre una onda electromagnética para expresar su pensamiento con ahorro energético significativo si se compara con los fenómenos de transporte, levitación o materialización. ¿Y por qué? Mirad, vamos de lo más duro, más material, para lo más sutil. Necesitamos más fuerza para producir aquí efectos físicos para cambiar algo aquí. Entonces, ...estas distancias energéticas que hay que superar son más pequeñas para ondas electromagnéticas que en materia tangible. Por la física, para los que se acuerdan de esta fórmula de la mecánica, esto lo que enseña es sencillamente en tiempo de Cardé levantar del suelo una de esas mesas giratorias con 10 kilos durante 10 segundos y levantarla 10 centímetros significaba una potencia de un Watt, de acuerdo con la física, con la mecánica. Pues modular una señal de radio en amplitud modelada, lleva una millonésima parte de eso. Por eso es más común, todos podréis obtener voces. Es una cuestión de dedicación y de disciplina. Por exactamente porque todos... ...tenemos alguna capacidad mediúnica, pero con intensidades distintas. Pero dado estos valores, es mucho más probable que obtengamos voces, imágenes... ...do que movamos una mesa. Vale. Muy bien, puesto esto, yo estoy en condiciones de concluir en mi verdad... ...que la comunicabilidad de los espíritus existe... ...que los fenómenos de transcomunicación instrumental... ...son una evidencia de esa comunicabilidad y asumen la naturaleza característica de los fenómenos de medida de efectos físicos. Es mi verdad. Muy bien, para esta conferencia fui consultando algunas cosas también, y claro que aquí en el libro de los espíritus, mirad, en la pregunta 934, mirad, nombre, pero representa un consejo para vosotros, el que podáis comunicarnos con vuestros amigos, por los medios que disponéis, hasta tanto no tengáis otros medios más directos accesibles a vuestros sentidos. Llegamos al momento, mis amigos. En ese tiempo, solo era de, a través de un medio hoy, cada uno de nosotros puede obtener. Muy bien. También aquí se dice que, y, y ocurre hoy, poseeremos en el futuro en cada hogar un equipo para la comunicación verbal y visual, por medio de lo cual podremos comunicar con aquellos que amamos y nos han precedido en el paso para el plan espiritual. Hernán Guimarães lo dice, eso. ya va ocurriendo. ¿vale? Muy bien, Mi, mis amigos, yo he usado estas referencias que aquí están para traerles esta conferencia. Como he dicho, las estoy a grabar y lo voy a subir a Spiritismo jg aunque estará disponible en el canal aquí de, de sede. Tienen aquí mi email para preguntarme algo que no, que no tengan tiempo de preguntarme enseguida. También podrán contactarme a través de Facebook o Google o un blog. De... Es solo meter en Google Espiritismo JG y ya llegarán. Y bueno, muchísimas gracias.